No, no, no, no, no, no. Yo que soy el Se arrebató. Si canta baila como yo, en vez de uno somos dos Se metió conmigo y por eso la nota, aquella noche se le dañó Si canta baila como yo, en vez de uno somos dos Yo soy sonero, que soy el dueño, hay de la salsa improvisación Si canta baila como yo, en vez de uno somos dos Tano Estremera, el que cogió el canario aquel día y la pluma se la quita Que soy blanquito, pero sin negro no hay huanguanco Si cantas y baila como yo, en vez de uno somos dos Que yo me paso con los peruanos, con los chalacos, con los pobres siempre Sí y soy fiel de aquel Señor. Es que soñando no lo miramos, pero soñando. Ese sabor. Si caña y baila como yo Vive de unos tomasos. Oye, cuando canta Cano entre Se acaba la discusión Con ellos lo aprendí. Si con ellos me metí, yo soy propiedad del pueblo. Soy el casado. Poco a poco así así Yo te voy a consentir Que te salgas te lo voy a pedir Déjame Zoneo, eh, sonido. Soy el último sonero